¡Hey, bienvenidos a Kapoom. Vuelve a aparecer, sí, así es, vuelve a aparecer la anomalía de Guanajuato a un año exactamente del suceso. Recuerdas que el 3 de septiembre del 2020 subimos el primer video hablando sobre esta anomalía, que aparecía en los radares climáticos. pues vuelve a hacer su aparición el día 29 de agosto del 2021 con una forma totalmente idéntica que incluso me atrevería a decir que es la misma anomalía pero esta vez sobre Morelia México incluso llegó a estar cerca de la ciudad de México y dato a destacar es que tan solo apareció por 30 minutos en comparación del año pasado que fueron lapsos de varias horas de forma intermitente ¿Será coincidencia que aparezcan justo en la temporada de huracanes? ¿Será acaso un proyecto de control climático o simplemente un fallo en el radar por segundo año consecutivo? Claramente seguimos teniendo las mismas preguntas de hace un año, pero todas sin respuesta lógica aparente. Pero, ¿qué te parece si debatimos un poco y me dejas en los comentarios tú qué crees que sea? Y de paso, déjame un like para saber si quieres más videos como este.